We both know this world. Y llega Star Channel la décima temporada extendida de The Walking Dead, compuesta de seis episodios. A la nueva entrega se suman las estrellas invitadas Robert Patrick como Mace y Hillary morton Morgan como Lucille, junto a la nueva coprotagonista Okia M. Aguari como Elaya entre otros. En episodios anteriores se vio la caída de Alpha y el final de la Guerra de los Susurradores. El reino cayó, Hilltop fue virtualmente destruido y Alejandría abandonada en preparación para la batalla final. Los supervivientes quedaron atrapados y separados, sin embargo, al enfrentarse a una muerte casi inminente, se unieron para luchar, culminando en la muerte de B, que trajo alivio a las comunidades. Los seis nuevos episodios encontrarán a los sobrevivientes tratando de recuperarse después de la gran destrucción que dejaron los susurradores a su paso. A medida que resurgen traumas del pasado, los años de lucha pesarán sobre ellos, exponiendo sus lados más vulnerables. Y mientras que cuestionan el estado de la humanidad, el estado de su comunidad y sus propios estados mentales, encontrarán la fuerza interior para seguir adelante con sus vidas, amistades y grupos de la misma forma. Basada en la serie de cómics escritos por Robert Kickman y publicados por Image Comics, The Walking Dead sigue la historia de los meses y años después de un apocalipsis zombie junto a un grupo de sobrevivientes que viajan buscando un hogar. The Walking Dead. Temporada extendida. Todos los lunes a las 10 de la noche por Star Channel.